¡Vamos! <risa> Lol. ¡What the fuck! ¡Lol! ¡Ay, Dios mío! O sea, fue tan... Empecé a grabar y ya. ¡Completo! ¡What the fuck! 3177. no me tomó nada esto tres diez y medio bueno creo que dos y medio no sé ya perdí la cuenta nice nice nice cuántos serán cuántos serán okay en Creo que... 107, no sé, estoy seguro. Sí, sí, bueno. Nice.